de Miguel, sí, Miguel Ortega. Vamos a ver si escuchamos. Ayer dimos la primicia aquí a través de un WhatsApp que nos envió sobre su renuncia de televisión, Radio Televisión Educativa, una dependencia del Ministerio de Educación que dirige el licenciado Roberto Fulcar. Y él decía, eh, luego colgó otro video que iba a hablar a las 6 de la tarde y de hecho, no sé si mandaste el video, porque fueron varios, dos videos, el, uno diciendo Es el que, después de las seis de la tarde. Es el ese. Ese después de las seis de la tarde. Uh -huh. Sí, porque grabó uno que incluso yo me preocupé y le dejé un mensaje, porque él decía que los organismos de, de, de seguridad, que le habían intervenido el teléfono, y que él no tenía por su vida, y que él dejó su, su, su, su familia y su vida en los Estados Unidos por venir a trabajar leyendo en, en, en, en el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Vamos a escuchar estas declaraciones eh, de Miguel Ángel Ortega. Ya nada, ya, ya el presidente y la mierda para mí, yo me jodí. Yo quiero manejar esto lo más calmado, pero no es posible. ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos que no respetan la dignidad de los demás? Dice la palabra, todo obrero es digno de su salario. ¿Qué hice yo para no tomarme? Al otro día, la última presentación fue el día del presidente electo. Presidente electo, ¿qué dijo? De ahí más nunca me cogieron el teléfono, nadie me llamó. Y cuando yo voy, yo creo, ya se acerca el 16 de agosto, que digo, Mi hermano, una rubita presentando a Luis Abinader y Miguel Ortega que se chupe el dedo. El que duró cinco años, que dejó su familia a votar en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justo? Usted cree que eso es justo. Entonces después yo soy el rebelde, yo soy el malo. Que cuando yo llegué, todo el mundo le decía la Tayota y desde que yo llegué le cambiaron el nombre y le pusieron el próximo presidente de la república basado en el trabajo que yo realicé. Eso no se le hace a nadie. Y por eso hoy yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es porque yo lo provoqué, eso lo provocaron ustedes. Lo último. Hay un tipo que me hace una propuesta indecente, Luis Lebrón. en radio televisión educativa. Me tiene al coger el carete, Me traicionó, con, me hizo que los muchachos que trabajaban conmigo se, se pusieron al lado de él porque él es del pueblo del ministro y que él es el director, el que va a ser el verdadero director, que a mí me van a cancelar. Pues mira, no me cancelaron, yo me fui. Y empezó a decir y me hace una propuesta indecorosa porque lo que quería era dinero. Y como yo no claudico. Yo no claudico. Mira, yo manejaba la tarjeta Gores cuando era director de telemicro de Gómez Díaz. Que peleé con él y parece que la gente se le olvidó que yo no le aguanto mierda a nadie. Que yo soy el mismo que le rompió la nariz a los, de, a los dueños del circo. Y el mismo que se le amarró a Danilo en el palacio se le olvidó. Pero no se le olvidó cuando estábamos haciendo la campaña. Mm. Venga acá, ¿qué es lo que está pasando? Tú, este señor lleno de ínfula, porque se creen dioses, inmediatamente llegan al poder, se, se convierten en dioses, en dioses se convierten, y ya todo el mundo está por debajo de ellos. Me hace esa propuesta indecente, yo. Como dice la ley, yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato, que es Roberto. Se la envío porque entiendo que él y yo somos amigos, que tú y que lo otro, que hemos venido, que hemos compartido tantos años juntos. Y lo que encuentro es un tremendo boche. Usted no tiene que mandarme por esa vía, esa cosa. Usted tenía que mandármela por y me manotea al pecho. A mí, un tipo tan belicoso como yo. Mire, mi hermano, yo soy cinturón negro, cuarto dado en taekwondo. Maestro de Jiu-Jitsu, de Aikido, de lucha libre. Y yo soy un tipo que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me maneteó yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Desde ayer se me metió ese dolor de cabeza y dije no, yo no aguanto esta vaina porque yo estoy loco porque él me acaba de manutear y yo me quedé igual así. O sea, no puedo quedarme ahí. Ahí le mandé la renuncia a Roberto Furcán compartir el, el, el audio con gente porque después te quieren armar un lío porque como saben que viene la campaña después van a querer des, desacreditar a mí y no van a poder porque yo trabajo con todo escrito oiga yo le dije a usted que yo tengo cada uno de los pesos fotografiado y todo en, en un expediente en que yo hago de todo el proceso durante cinco años porque yo no soy tan pendejo como yo me veo la gente me ve pendejo pero no sabe que yo no soy pendejo y si a mí me respetan yo no tengo problema, pero si usted me irrespeta y si usted me enfrenta, entonces usted me va a tener como su enemigo. Y yo me identifico como la voz del pueblo. El pueblo que al igual que yo se ha quedado en un tercer plano y que no ha sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta como he debido porque ahora mismo los popis son que gobiernan este país y lo están haciendo. Estoy en este de video, por favor, y más ahora que estoy incomodísimo. Estoy lleno de ira. Por eso no me importa nada. Que hagan lo que quieran conmigo. Yo sé que me la van a poner difícil. Yo no voy a conseguir nada. Nadie me va a dar un empleo. Pero qué me importa. Yo lo que como es plátano con espagueti. Y ahora poquito porque me operaron. Es un grupo de ingreídos que hay ahí. Y la justicia no está clara nada. Debían tener a Marracini sentado. Miren Germán. Que está a lo mejor la vaina. Llámame Marracini. Para yo creerte más. A mí me va a llamar. Que no tengo nada. Pues yo no tengo un peso. Yo ganaba 150 mil pesos mensuales por ocho meses. Bueno. <ríe> miren. Yo conozco, bueno, de hecho somos compañeros del programa actualmente. El gobierno de los sábados de la Z-101. Eh, estuve con él este sábado pasado. Y esta es una situación un poco difícil para él. Y también para el ministro Roberto Fulcar. Creo que el primer escándalo, así, de una forma tan directa, de, una, de un empleado de su confianza. pues no estamos hablando de, de, de Juan de los Palotes. Estamos hablando de una figura que ha estado al, a, al lado de, de, de, de este partido, de los medios de comunicación y de este proyecto televisión radio televisión educativa del Ministerio de, de Educación. Y ahí ya... Él lo dice, hubo un manoteo. O sea, ya una cosa que... que, que, que ¿Verdad? O sea, mi, el, el Miguel Ortega puede demandar incluso. Y sí, mira, sí. Lo que, mira lo que él y dice. Y dependiendo de dónde estaba, debe haber alguna cámara que grabara eso. Claro. Y mira lo que él dice, Roberto, que él es eh, yudoka, cinta roja. Maestro en esto. Maestro yujitsu. en esto. O sea, y él dice, si yo le hubiese dado a ese señor. Hoy la noticia fuera totalmente diferente. Él dice que y, ese ha sido su dolor de cabeza. Y qué bueno, qué bueno que él pudo tener control de esa situación, un poco incómoda, muy bien como él dice, él viene de los Estados Unidos, donde deja a su familia para dedicarse a trabajar por este proyecto presidencial de Luis Abinader. Ahí, mi amigo, que ojalá podamos, porque, eh, no tenemos el cable para poder sacar la llamada al aire. Pero eh, miren, casualmente antes de entrar al programa, eh, recibo una llamada específicamente con una persona que está frustrada con, con, con esta planta televisora. Miren lo que pasa. Las políticas empresariales son políticas empresariales. Y la política de partido y de gobierno también. O sea, con todo el respeto, hermano mío, si usted dejó su familia por el partido del de, de revolucionario moderno, fue una decisión suya. Y yo le estoy estoy casi 100% seguro que ni Luis Abinader, ni Roberto Fulcán, ni nadie le puso una pistola en el pecho y decirle, deje a su familia y quédese aquí. Y tú, como yo, como todos las y los dominicanos, sabemos que el político no se puede creer. Porque una cosa es con guitarra y otra con violín. El político te, te, te, te, te, te ofrece Villas y Castilla. Y a la hora de, muchas veces incluso, el político se limita porque no tiene, o por desconocimiento, hay políticos que ofrecen cosas. Por ejemplo, diputados, senadores, tú lo no vas haciendo campaña y ofreciendo vaina, y cuando salen agraciados electos. por el voto del pueblo, después están corriendo y encondiéndose, porque ¿qué es lo que hace un diputado? Legislar. ¿Qué es lo que hace un, le un, un senador? Legislar proponer proyectos, leyes Fiscalizar y representar Pero no, no, no puede venir a poner eh, eh, eh, a nadie a trabajar y que en un ministerio, en una vaina Entonces ahí es que está el error de muchos dominicanos y dominicanas que creemos que el Estado tiene una obligación con nosotros Usted me excusa, mi hermano Miguel Ortega, usted sabe lo que lo quiero y lo respeto, pero es una decisión suya como también si le hicieron una propuesta indecente, lo que sea. Usted lo que debe de ir, denunciar ante los organismos. Ahí está, el, bueno, el presidente habló de la justicia independiente y el ministerio y a la fiscalía y poner una denuncia en contra de quienes, usted entiende que lo agredieron o que le hicieron una propuesta indecente en su ámbito laboral. Yo no soy, y por eso cité la persona que me llamó ahorita, yo no soy de la gente que estoy aquí en Telenor por 20 años y tenga una diferencia por las políticas empresariales o una diferencia con el propietario de esta empresa y ahorita yo tengo otro canal y comienzo a hablar de esta empresa. Eso no es ético. Eso no es ético. Porque si yo tengo 20 años aquí por algo, ¿eh? Si yo no estoy de acuerdo con la política, a mí me da la puerta para irme. Porque son políticas empresariales son una, igual que las políticas de gobierno y de cada partido usted no está de acuerdo ahora con algo que no está bien denúncialo, pero no podemos comenzar a sacar trapitos sucios al sol, que Roberto era esto que fulano era esto, que este gobierno era esto, que yo no, no, no, yo esa es mi posición eh y soy muy claro con esa posición yo le trabajo a una gente los clientes los políticos, el Estado, no le pertenece a nadie. El Estado es de todo. y todos tenemos derecho. Es lo que yo entiendo. Así que vamos a ver cómo termina esta, esta situación porque es de muy mal gusto eh, si hubo asuntos ya... Manoteos. Manoteos. No, de nada. hombre a hombre está muy mal. Ahí yo no estoy de acuerdo y muy tú mal. sabes que te apoyo. Te apoyo 100%. El abuso que, por ejemplo, me preocupé con la denuncia de que <coughs> organismos de seguridad y que les vean terminado el teléfono y todas esas cosas, eso me preocupa porque tu integridad física, ante todo, hay que preservarla. Y el ministro Roberto Fulcano en su momento tiene que hablar de esta situación. Tiene que hablar de esta situación.